Un cordial saludo. En esta ocasión voy a explicar la manera adecuada de compartir un link de forma pública en Office 365. Mi nombre es Humberto Amaya Alvear, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, vayamos al Office 365 con el fin de dar explicación del tema. Estando en Office 365, en el aplicativo Word, me he adelantado algunas cosas y he colocado aquí, hola, mi nombre es Humberto Amaya. El objetivo es explicar cómo configurar adecuadamente este documento para poderlo compartir de forma pública. Entonces, en tal sentido, voy a la opción compartir, parte superior derecha, doy clic en compartir. Y me aparece esta opción compartir, invitar a personas, obtener un vínculo compartido con personas, este vínculo de visualización. Entonces doy clic aquí en obtener un vínculo. ¿sí? Y inmediatamente me sale el vínculo para poder compartir dicho documento. Este es el link que yo de forma pública debo de compartir o de escribir en el documento que debo de entregar. Entonces en tal sentido, ¿sí? voy a darle control C... Cierro, y de como ya tengo el documento Word a entregar, lo tengo listo, entonces en este momento le digo ejercicio 1 Word y aquí pego el link. Ya. Le doy Enter, ya quedó el link del de, eh, ejercicio Word. Ahora comprobamos si ese link está correctamente configurado eh, de forma pública. Vuelvo y minimizo. Y me voy para el, para la presentación en PowerPoint del Office 365. Y eh, este ya ha hecho una presentación previa. Y por tal motivo, ahora voy a compartir esta presentación. Entonces, voy aquí al, al cuadro que me dice compartir. Doy clic. Y me aparece el mismo, eh, la misma ventana de diálogo que me apareció en Word. Entonces eh, para eso nuevamente doy clic aquí en obtener un vínculo y me sale la opción que si sí, eh, ese vínculo que voy que se va a generar la persona que va, lo va a recibir puede editar o que solamente sea, solamente sea de lectura. En el caso nuestro es recomendable que solamente sea de lectura y le digo crear vínculo. E Inmediatamente me genera el vínculo y este es el vínculo que yo sombreo, lo copio con control C. Sí, cierro esta parte y me voy al documento que debo de entregar como actividad. En tal sentido, lo pego el vínculo aquí, control V, sí, doy Enter para que se active el link y ya he generado los dos vínculos. Me falta el tercero que es Excel, minimizo aquí y me voy para Excel. De la misma manera que he hecho con los dos anteriores, lo voy a hacer con Excel. Entonces, digo compartir, doy clic aquí en la parte superior derecha. Me vuelve y me sale el cuadro de diálogo para compartir mi, el documento en Excel y le digo obtener vínculo. De la misma manera, me sale que si esa persona que va a recibir ese vínculo puede editar mi documento. Yo le digo que solamente sea de lectura. Y posteriormente le digo crear vínculo. Me genera el vínculo de forma pública. Este es el vínculo que yo sombreo. Lo copio con control C. Cierro de esta ventana emergente. Y me voy al documento que voy a entregar como actividad de la tarea 1. Entonces en este caso lo pego. Doy enter para activar el vínculo. Y de esta manera ya tengo los tres. Eh, links de forma eh, configurada pública para poder entregar mi actividad correspondiente a la tarea 1 entonces voy a minimizar esta parte mientras tanto para poder comprobar adecuadamente si esos links eh, están configurados de forma pública, entonces ahora lo que voy a hacer voy a cerrar la sesión de cada uno de estos documentos, entonces cierro la sesión cerrar sesión aquí, de Excel. Voy a PowerPoint, le digo cerrar sesión y voy a ejemplo y le digo cerrar sesión. En los tres enlaces que tengo, sí, ya se ha cerrado correctamente cada uno de los enlaces y me falta este que es el de la configuración de todo el, el entorno de, del Office 365. Le digo cerrar sesión. Listo. Ya toda la sesión se ha cerrado. Ahora sí voy a, voy a verificar si estos links funcionan correctamente. Entonces me paro en uno de ellos, sostengo la tecla control y doy doble clic para que inmediatamente... Verificar si dicho link es, está correcto y de forma configurada. Observe que aquí se ha abierto el ambiente para mostrarme ¿sí? el documento compartido de Word. mírelo, aquí está. Sin necesidad ¿sí? de yo tener una cuenta en Office, sin necesidad de que la persona a la cual le estoy enviando el link tenga una cuenta en Office, él se está abriendo se está abriendo el documento. De la misma manera hay que hacerlo con los otros dos. Vamos a verificar. Entonces me paro aquí en PowerPoint. ¿sí? Sostengo la, con tecla sostenida de control. Le doy doble clic. Y en este caso me está apareciendo ¿sí? la presentación de PowerPoint sin necesidad de yo tener una cuenta. O la persona a la cual está llegando este link no tiene necesidad de tener una cuenta porque directamente puede observar las diapositivas o la presentación que se haya hecho. Vamos a hacer, vamos a, a verificar el último link que es el de Cell. Entonces sostengo la tecla Control, doble clic en el, en el link para verificar por último si el documento Word perdón, si el documento Excel está adecuadamente configurado de forma pública. Aquí Como lo pueden observar, esto es lo que en ese momento se trabajó eh, en el documento Excel. De esta manera, ¿sí? eh, damos por terminado este video donde explicamos de forma sencilla y clara la manera de cómo configurar cada uno de los links del, de Word, de PowerPoint y de Excel en el ambiente de office 365 espero que con este corto video les pueda colaborar para configurar adecuadamente y de forma pública cada uno de los links nos vemos en una próxima